El Departamento de Estado de los Estados Unidos elabora anualmente un reporte sobre prácticas de derechos humanos en todo el mundo. Ayer jueves se publicó la edición 2014. Los protagonistas son países como China, Egipto, Etiopía, Irán, Rusia y Venezuela, pero también México tiene su capítulo. Inicia señalando que la policía y los militares están involucrados en problemas significativos en materia de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y abuso físico. Se habla de los asesinatos de presuntos delincuentes a manos del ejército en Tlatlaya, en el Estado de México. De la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero. De la desaparición y asesinato del periodista Gregorio Jiménez, en Veracruz. Y concluye, la impunidad de violaciones a los derechos humanos sigue siendo un problema en todo el país. ¿Cómo reaccionó el gobierno mexicano? publicando un boletín de prensa cuya primera frase califica el informe de ejercicio unilateral cuyas mecánicas deben revisarse. En abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores también emitió un comunicado en donde afirmó que no corresponde a la realidad la valoración del relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas, quien afirmó que en México existe una práctica generalizada de la tortura en un contexto de impunidad que involucra a todas las fuerzas del orden.